Hola, buenas tardes a todos. Eh, muchas gracias a, a Ricardo y al Instituto de Bioética por, por esta invitación. A mí me toca abordar un tema que es, eh, dentro del ámbito de la ética, realmente apasionante. Cuando uno empieza a dar sus primeros pasos dentro de la ética uno se pregunta realmente en qué consiste la ética, parece que es como una... Enseguida nos viene esa definición de reflexión normativa, norma, imposición, deber... Y realmente, cuando uno ya va más avanzado en el ámbito de la ética, se da cuenta de que es mucho más complejo que eso. ¿no? Las cosas, por desgracia, o también gracias a Dios no están tan claras, ¿no? porque eso implica que hay una estructura más compleja y más divertida. A la hora de abordar el discurso de la conciencia... Eh pues es un discurso que supone muchas cosas, supone muchos pasos anteriores, supone que hay una, una cierta fundamentación ética, supone que hay una cierta noción del bien y el mal en el ámbito moral, supone que hay una cierta un cierto conocimiento de antropología, que yo presumo en todos los aquí presentes, veo muchos alumnos que además han pasado por, por mi aula, así que esta clase va a ser un buen recordatorio, espero, de algunas cosas que ya se han visto. Eh, y también cuando nos preguntamos o cuando observamos eh, qué es lo que nos dice esa tradición popular que es tan valiosa para tantas cosas sobre la conciencia, pues tenemos personajes o tenemos imágenes como la de Pepito Grillo en Pinocho que, que dicen muchas cosas verdaderas sobre qué es la conciencia y luego también tienen algunas carencias que hay que tener en cuenta y que son importantes. Bien, este... El, el, el problema de la conciencia, vamos a tomar como ejemplo y vamos a pivotar en torno a este ejemplo lo más posible, el caso de este grupo de eh, resistencia al régimen nazi y a las decisiones del régimen nazi, eh, que toma una postura de no aceptación no violenta, no, tampoco pasiva, pero no violenta, frente a los abusos que se estaban cometiendo en el régimen del Tercer Reich. Eh, y que es una historia interesantísima, y que podéis después leer con calma lo, la, la historia de los distintos personajes, que es interesantísima. Bien, vamos a partir, como a mí me gusta, de una definición, y esta va a ser una definición de Tomás de Aquino, que para decir algunas cosas tenía las ideas muy claras. Dice eh, Tomás de Aquino que la conciencia es un acto de la inteligencia, es decir, es un pensamiento, es una forma de pensamiento, un juicio o un dictamen de la razón práctica, vamos a explicar después estas cosas, no os preocupéis, en el que se han aplicado los principios universales del bien a un hecho particular y concreto que se ha ya realizado o se va a realizar. Hay dos tipos de conciencia, por lo tanto. ¿Qué significa que es de la razón práctica? Significa que el objeto de ese pensamiento es un acto, no es otro pensamiento. ¿vale? En filosofía hay dos grandes tipos de razón, eh, desde Aristóteles, la razón teórica, que es la razón que se vuelca sobre el mismo pensamiento, y la razón práctica, que es una razón que versa sobre el acto, sobre la experiencia, sobre qué medios son los más adecuados para lograr un fin, cómo debo actuar en distintas circunstancias. Vamos a ir un poco desgranando esta definición y, y a ver a dónde llegamos. Bien, como decía, antes de abordar el tema de la conciencia hay que tener relativamente claras una serie de premisas. Eh, la primera es que el, el juicio moral no es algo fijo, algo estático, algo fácil en ese sentido. Por eso no es, no es fácil decir o no es fácil defender que hay... En, en, el, en la materia de los juicios prudenciales, que voy a explicar ahora mismo, hay ciencia. ¿Por qué? Porque no hay un conocimiento cierto sobre un fenómeno que se repite unívocamente según una serie de causas, que es lo que establece que algo sea científico. Al revés, lo que nosotros experimentamos en nuestro obrar cotidiano es que un mismo hecho, un mismo acto, vivido por dos personas distintas, en circunstancias ligeramente distintas o con intenciones distintas, obtiene dos valoraciones éticas distintas. ¿Vale? Una persona que mata por, por venganza en una serie de circunstancias, obviamente eh, es el, el, la valoración moral del acto es muy distinta que la persona que mata en defensa propia. Esto es de cajón, a pesar de que el acto formalmente es el mismo, se ha matado a otra persona, el acto, la, la valoración moral del acto es muy distinta. ¿Esto que nos dice? Esto lo que nos dice es que el, el ámbito de trabajo de la ética que es la libertad humana los actos humanos que se desarrollan en, en esa libertad es complejísimo y requiere de una individualización del fenómeno que se está analizando vale no se puede decir no se puede establecer un juicio prudencial sobre absolutamente un cierto tipo de actos de manera unívoca. Eso no existe. El juicio moral depende de las circunstancias, del objeto del acto, de los fines y, por tanto, de cada sujeto y, y, y de cada situación. Pero también nos encontramos con unos ciertos elementos que sí son fijos. Si, si nos encontramos con toda esta vorágine de, de libertad y, por lo tanto, de dinamismo y de, y de fragilidad a la hora de establecer principios, también tenemos otros dos puntos que son fijos y eh, Eduardo Formen decía que estos puntos son un punto inicial, que es el amor a uno mismo, en el fondo el aprecio a la naturaleza humana, el aprecio que se entiende no simplemente como un querer, sino un aprecio, como un saber apreciar el valor de la naturaleza humana, y el fin, que es la felicidad. Todos deseamos la felicidad. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que pasa? Que incluso la forma como cada uno vivimos este punto de, de partida y este punto de llegada es completamente distinta, a pesar de ser estructuralmente cierto que todos somos seres humanos y que todos, por lo tanto, tenemos la misma dignidad y que todos deseamos la felicidad, también es cierto que cada uno es hijo de sus padres, nace en su familia, en su propio contexto cultural, lingüístico, etc. y que la forma como cada uno de nosotros entiende ese camino hacia la felicidad también es distinto, se vive de forma personal. Entonces, vemos enseguida cómo en la ética aparecen este juego entre una serie de nociones que son fijas, que son estables, y una serie de nociones que son dinámicas, que no tienen esta estabilidad. Y la conciencia va a entrar de lleno en ese juego entre una serie de principios que son estables, que proceden de las tendencias naturales del ser humano, y otra serie de principios que son completamente sujetos a la libertad, a las circunstancias y a las operaciones completamente situacionales. Otro punto importante. Eh, eh, estaba yo esta mañana en una clase y preguntábamos, ¿existe el bien y el mal? ¿Qué es el bien y el mal? Y los alumnos se lanzaban a responder todo tipo de cosas. Eh, hubo un alumno que llegó a justificar que lo que hacía Hitler realmente no estaba malo por sí mismo, sino como él pensaba que estaba haciendo las cosas bien, pues realmente tampoco podemos decir que lo que estaba haciendo estaba mal. ¿no? Digo, bueno, es algo cuestionable, no cuando menos. El caso es que nosotros no tenemos una especie de herramienta que valore perfectamente el bien y el mal en esta vida. Nosotros no, ten, no hay personas perfectamente buenas perfecta, o, o per, personas perfectamente malas o situaciones perfectamente buenas y perfectamente malas. En esa valoración entra todo un complejísimo arsenal de factores que ya hemos mencionado y también factores de tipo psicológico, sociológico, educativo y demás. ¿vale? Lo que está claro es que, de alguna manera, todos buscamos el bien y buscamos evitar el mal en cada acto que hacemos. ¿no? Y, de hecho, nosotros obramos siempre en función de un bien, y esto también es interesantísimo. Cuando nosotros elegimos incluso hacer algo malo, por ejemplo, entrar eh, a robar en una tienda de chuches, que suele ser una aventura explorada por muchos de su adolescencia, nosotros lo hacemos no porque, no porque eso sea algo malo, aunque, sa aunque sabemos que es malo, sino porque queremos las chuches, si no nos las robaríamos. Es decir, lo que motiva nuestro acto, de hecho, es un cierto bien, tal y como nosotros lo entendemos en esas circunstancias. El que roba no roba porque robar esté mal, roba porque quiere obtener el objeto que ha robado. Esto es, esto es obvio. Es decir, absolutamente incluso los actos más malos que nosotros cometemos los cometemos en razón de un bien. ¿vale? Entonces... ¿Es el bien y el mal una valoración puramente subjetiva? No, no. Hay elementos subjetivos porque los que hacemos los actos somos sujetos y por lo tanto siempre va a haber elementos subjetivos en la valoración del bien y del mal. ¿No? ¿Depende el, el, la valoración del bien y del mal de las circunstancias y de las relaciones que haya entre las circunstancias y el objeto de nuestro acto y demás? No. La valoración moral siempre implica una relación y por lo tanto siempre hay una cier un cierto carácter de relatividad pero no depende de esa relatividad. ¿vale? ¿La valoración del bien y del mal que nosotros hacemos de los distintos actos es algo absoluto? Pues normalmente no, es difícil encontrar, son muy poquitos los actos que van en contra directamente de la naturaleza humana. ¿vale? Hoy en día cada vez como que intentamos generar, parece que nuestra imaginación idea nuevas formas de atentar contra la naturaleza humana, pero en principio... Atentar contra la naturaleza humana como tal, así frontalmente, no es algo cotidiano, ¿no? Nosotros no nos dedicamos a cometer genocidios todos los días, no es, no es lo usual, ¿vale? Entonces, nos volvemos a encontrar con que, entonces, ¿qué, son, ¿qué es el bien y el mal en la valoración de los actos humanos? ¿Vale? Hay una, hay una primera definición que, si tenemos en cuenta el punto de partida, puede sernos útil. Podemos entender el bien moral como aquello que está de acuerdo con nuestra naturaleza y el mal como aquello que está en desacuerdo con nuestra naturaleza. Si nosotros establecemos la vida humana como un punto de, entre quién soy cuando nazco y quién llego a ser y cuando nosotros establecemos que, que la felicidad tiene un cierto carácter vectorial, tiene un cierto carácter de proyecto hacia el cual tendemos y que da sentido a lo que hacemos en la vida, puede entenderse que el bueno es aquella cosa que se sigue naturalmente, que se sigue de mi naturaleza, que enriquece mi naturaleza y me ayuda a alcanzar la felicidad. ¿Vale? Obviamente aquí, insisto, estamos suponiendo un montón de premisas éticas, un montón de premisas metaéticas, pero parece que esto es una premisa, voy a intentar que esto es una premisa para hacer una buena explicación de lo que es la conciencia. Y la felicidad, este punto de llegada que hemos teorizado, ¿qué es la felicidad? ¿Es, es tal, no es tal? Bueno, no me voy a meter en ese, en ese ajo, preguntádselo a vuestro profesor de, de ética. Eh, el caso es que todos buscamos la felicidad, y esto es un hecho innegable. ¿no? Yo, sí, si os pregunto que levante la mano aquí una persona que no quiera ser feliz, yo espero que no la levante nadie, ¿no? sería algo preocupante. Pero está claro que cada uno es feliz de una forma distinta. Yo estoy llamado a ser feliz con mi familia, en mis circunstancias, en mi historia, con mi trabajo. Cada uno de vosotros está llamado a ser feliz de una forma distinta. Y sin embargo, todos queremos ser felices. De la misma manera en que todos somos seres humanos. ¿vale? Bien. Siguiente paso. En, en, en, todo este, en este marco que hemos intentado dibujar de una serie de premisas éticas que son fijas, una serie de el, el objeto de la ética que parece ser dinámico, que parece ser difícilmente aferrable, eh, en el que efectivamente tenemos, hemos definido el bien y el mal de una forma determinada según... Mm, cómo nosotros hemos descubierto nuestra propia naturaleza y lo que queremos llegar a ser, entonces, en este marco general, ¿cuál es la función de la conciencia? Si, pre si preguntamos por la calle qué es la conciencia, la respuesta más frecuente que nos, van a, que nos van a dar tiene algo que ver con el, el remordimiento, ¿no? con, como ese, esa valoración que nosotros hacemos de un acto después de haberlo cometido, especialmente si ha sido es, si es un acto malo, ¿no? porque tenemos un poco ese carácter pesimista, que tendemos a enfocarnos siempre en lo malo. Entonces, ¿qué es la conciencia? Pues es esa voz interior que nos dice cuando algo está mal hecho. ¿no? Y que nos remuerde la conciencia, y que nos dice, eso no deberías haberlo hecho así. Es una definición y es una definición que ya nos aporta ciertos datos que son muy interesantes. Eh, para empezar, que esa voz se refiere a actos que no son universales, sino que son particulares. ¿vale? Eh, la conciencia... Nos, es un juicio que nosotros elaboramos sobre un acto concreto que hemos cometido en circunstancias concretas ¿vale? y nosotros todos entendemos que no es lo mismo insultar mmm, a una persona desconocida, a una persona, a una persona que nos es querida o a nuestra madre, entendemos que hay una ligera diferencia en la valoración de cada uno de esos tipos de actos aunque, aunque los tres estén mal. ¿De acuerdo? Sin embargo, hay matices, y esos matices nos los dan las circunstancias, nos los da el objeto del acto y nos lo da también el fin por el cual nosotros hemos cometido ese acto, la intención por la cual nosotros hemos cometido ese acto. Entonces, el, el, la cuestión es que el remordimiento de conciencia no nos da no, no surge sobre estructuras. Eh, éticas, sino sobre actos concretos que cometemos o actos concretos que vamos a cometer, porque la conciencia no solamente se da después, sino que también se da antes. Es una valoración que podemos hacer antes de cometer un acto y nos preguntamos oye, ¿y esto está bien o está mal? Antes de hacerlo. ¿no? Entonces, ahí ya surgen dos tipos de conciencia, una conciencia que es anterior al acto y una conciencia que es posterior. Bien, y es un juicio que no valora el acto a partir de criterios científicos, a partir de criterios físicos, a partir de criterios, no sé, no, valora el acto a partir de criterios morales, es decir, si me ha ayudado, por tomar ese lenguaje, a ser mejor persona o no ser mejor persona, ¿no? si me ha ayudado a hacer el bien o hacer el mal, o, o me ha hecho hacer el mal. Entonces, el criterio a partir del cual la conciencia juzga son, es ese criterio de bondad y de maldad que nosotros vamos poco a poco descubriendo. Es interesantísimo que el, el descubrimiento de lo que está bien y de lo que está mal tiene muchos niveles. ¿no? Hay un nivel que es fundamental, ¿no? que es, al menos eso defendemos quienes tomamos la postura yus naturalista, que es, que es un cierto bien y un cierto mal, que depende de la naturaleza humana como tal. Está mal tra tratar a un hombre como si no tuviera dignidad, está mal matar, está mal sustraer lo ajeno. Hay una serie de principios que tienen que ver con las tendencias fundamentales del ser humano, que defienden esas tendencias fundamentales del ser humano, en las cuales... Pues no cabe la convención, y yo os lo siento mucho por, por aquellos que opinen que los criterios morales tienen que ser fruto del, del consenso democrático, pero hay, hay, hay ciertos criterios que deben ser universales y que no es aceptable que una cierta cultura o que una cierta, un cierto país o un cierto gobierno los entienda de forma diversa. ¿Por qué? Porque va en contra de quién es el ser humano, de la dignidad misma del ser humano, que es un valor que tenemos que defender a toda costa. Luego hay otros bienes que son fundados, ¿no? Hay, pues eso, leyes secundarias y luego leyes que están que, que, que, que establecen criterios de valoración que son mucho más, pues eso, el, el ir por la carretera a, a 90 o a 95 kilómetros por hora, ¿está mal sobrepasar el, el, la velocidad de la carretera? Pues sí, no pero no tiene el mismo valor moral que la persona que ha cometido un genocidio. Y eso también lo entendemos todo a partir de nuestra misma experiencia. No estoy diciendo absolutamente nada... Tremendamente sesudo es simplemente el descubrimiento que nosotros hacemos en, en nuestra experiencia. Bien, entonces, en definitiva, la conciencia versa sobre actos, que son particulares, versa, puede darse antes o después, y los criterios según los cuales nosotros juzgamos o valoramos si ese acto que se ha cometido ha sido bueno o ha sido malo, eh, es si va de acuerdo o en desacuerdo con la naturaleza. Hay un ejemplo muy claro para ver esto, que es el, el tema de la dieta, el proponerte hacer una dieta y el comer o no comer en función de ese fin que tú te has propuesto, de ese proyecto que tú te has planteado y el juicio que tú haces cuando te has propuesto hacer una dieta después de Navidad para bajar esos kilitos que todos hemos subido y, y de pronto pues, te dan ganas de irte al Burger King a comerte una hamburguesa. Y, y haces una valoración a posteriori de ese acto que has cometido y te dices, no, esto no está de acuerdo con lo que yo me había planteado, esto no va en línea con lo que yo buscaba. ¿no? bien Otro aspecto importante que descubrimos del juicio del remordimiento, del juicio de la conciencia, a un nivel puramente fenomenológico, es que es un acto, un juicio, un acto mental, hemos dicho, que está separado del mismo acto que estamos juzgando. En ese sentido, se dice que es absoluto. En, en, en, eh, absoluto significa que se encuentra separado de. ¿no? Absolutum, que no está en, en, en... Bien, entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que el juicio de conciencia no interviene propiamente en el acto. Una cosa es el acto que nosotros hacemos sea del tipo que sea, y otro acto distinto es el acto del juicio de la conciencia sobre ese acto. Y precisamente esa distancia que podemos establecer entre el juicio de conciencia y el acto mismo que se está valorando permite que haya una relación imperativa, que haya una relación de la autoridad como, como la que se establece entre una autoridad y alguien que recibe un mandato, ¿no? entre lo que se dice un imperante y un imperado. El juicio de conciencia que nos indica, por ejemplo, ojo, eso no lo hagas, que está mal, no debes hacerlo, es un juicio que se presenta como un mandato, no lo hagas, no debes hacerlo. vale Y eso, a veces, cuando nosotros, fijaos, en el lenguaje de la calle se dice, es una voz interior, lo cual es muy interesante. ¿no? La conciencia como esa vocecita, ¿no? como ese pepito grillo que es distinto de Pinocho, y lo representamos así, y nos lo imaginamos así. ¿Por qué? Porque de hecho, de hecho es así. O sea, en cierto modo, es un juicio que se encuentra separado y, por lo tanto, hay, un, hay cabida para un cierto diálogo. O más bien, hay cabida para comprender esta relación como un diálogo ¿vale? entre lo que te marcan los preceptos que se derivan de la ley natural y pues, lo que tú quieres hacer, el, el acto que tú te pones delante. ¿vale? Y dialogas en torno a eso. Y tú dices, bueno, esto está bien y está o está mal. Y de, claro, aquí dependerá, porque tú dices, si, si vamos a valorar el acto de irnos a comer al rodilla, o irnos a comer a la cafetería, o irnos a comer al colegio mayor, o comer la comida que me he traído de casa, pues realmente tampoco hay muchos criterios que tomar en cuenta ¿no? para establecer la bondad o la maldad moral del acto. Pero si lo que queremos juzgar es algo más gordo, por ejemplo, el enfrentamiento a un régimen, a todo un régimen, y el modo como nos tenemos que enfrentar a ese régimen el modo en como, como no debemos aceptar ciertos abusos que se cometen en contra, este, en contra de ese régimen, pues hay que establecer un diálogo para tener claros lo, el, el marco y los criterios en los cuales nos estamos moviendo. Porque, claro, yo puedo decir que la objeción de conciencia, en definitiva, es una forma de resistencia, es un derecho subjetivo, que es una forma de resistencia a, a lo que se intenta imponer desde fuera, en base a, un, a, a, a cómo entiendo yo una serie de principios morales propios. ¿no? Claro, pero, pero ¿y, ¿y en qué consiste esa resistencia? ¿Consiste en irte a casa a coger el fusil de caza que tienes y ponerte a pegar tiros a los soldados nazis? ¿O consiste en repartir folletos en la universidad? ¿O consiste...? Claro, ahí tú tienes que medir y tienes que tener muy claro que, que el, el, el, el juicio de conciencia, la valoración moral de las cosas, no es algo... No es fruto de una fórmula matemática, es fruto de lo que en filosofía se llama juicio prudencial, que lo vamos a ver ahora. En definitiva, la aplicación de principios morales universales a un caso concreto. ¿No? Y ahí está la dificultad. Ahí está la dificultad. ¿Por qué? Porque el principio moral universal es matar está mal, matar es, va en contra del instinto de supervivencia de la especie, va en contra de la tendencia humana a la vida. ¿Vale? Pero ¿qué es lo que pasa? Que me encuentro yo en una situación en la que mm, o mato o soy muerto, o mato o matan a mi mujer. No sé si se puede dar esa, esa circunstancia, pero bueno, si se diera esa circunstancia extrema, ¿en qué consiste el juicio moral antecedente y el juicio moral consecuente? Obviamente se está violando, al menos aparentemente, en la medida en que yo estoy matando a otra persona, se está violando ese principio de la ley natural, pero ese principio se aplica a un caso concreto y por lo tanto recibe otra connotación moral completamente distinta. ¿No? Bien, el juicio prudencial se basa en los primeros principios, en estos grandísimos principios que tienen que ver con las tendencias fundamentales del ser humano. Y estas tendencias fundamentales del ser humano se derivan de lo que nosotros entendemos como el cuidado fundamental y el respeto a la dignidad de los seres humanos, que es algo que no es aceptable que sea violado en, en, en ninguna circunstancia y bajo absolutamente ningún, ninguna concepción, cultural o lingüística, a mí no me vale que me digan que mmm, es propio de cierta cultura matar al hijo primogénito para pues congraciarse con el rey Moloch, como hacían los fenicios, y para tener buena fortuna en tus negocios. Y que era algo cultural, que lo hacía la gente, y que por lo tanto, como es algo cultural, se puede aceptar. Ellos pensaban que estaba bien. No. No, y habrá que ver exactamente, no nos podemos meter en su cabeza y decir que sabían que estaba mal, pero vamos, habrá que ver hasta qué punto ellos eran conscientes de que aquello estaba bien o eran capaces de elaborar un juicio moral completo sobre ese acto. El caso es que nosotros comprendemos, nosotros y absolutamente cualquier persona de cualquier momento de la historia y de cualquier país que hay cosas que están mal y cosas que están bien. ¿no? Eh, me decía una chica, pero bueno... Lo que para Platón estaba bien, a lo mejor para nosotros estaba mal, o seguramente muchísimas cosas que para Platón estaban bien, para nosotros están mal y al revés. Pero está claro que si tú le preguntas a Platón, oye, ¿tú quieres tener salud?, Platón te hubiera dicho, pues sí. Y si lo preguntas a una persona del siglo XIII, ¿tú quieres tener salud?, te responderá que sí. Y si le preguntas a una persona del siglo XXI, ¿tú quieres tener salud?, y naturalmente te va a responder que sí. Y, y, y si te responde que no, nos empezamos a preocupar porque entonces ya le empieza a faltar salud, pero de otro tipo, ¿no?, es decir, hay ciertas, nosotros incluso en la misma experiencia nos encontramos con cuestiones, si yo pongo ahora mismo aquí un millón de euros delante de la, enfrente de vosotros delante de la mesa, está claro que eso es algo que todos consideramos como bueno, todos lo deseamos. Nadie va a decir, no, yo no quiero ese millón de euros. ¿no? Y obviamente esto es un experimento mental y por lo tanto tiene el, el valor de cualquier experimento mental, pero intentemos ponernos en situación. Y si yo le prometo a cualquier persona de cualquier tiempo y lugar la posibilidad de tener riqueza, obviamente lo, lo va a desear. Es decir, hay cosas que nosotros consideramos como buenas en sí mismas o consideramos como buenas en absolutamente cualquier momento de la historia y en cualquier lugar de la, del mundo. vale Y esto es un hecho innegable. Pues vale, a esos, a esos primeros principios que tienen que ver con el respeto, con la conservación y con la dignidad de la naturaleza humana, los llamamos primeros principios. vale Pero esos primeros principios hemos dicho que raramente son violados como tal. Obviamente, en el caso de la rosa blanca, pues sí. ¿no? Pero en nuestro día a día, como médicos, rara vez nos vamos a encontrar con, con actos en los que violemos formalmente la dignidad de una persona. Espero espero que, rara, que eso se suceda en raras ocasiones. ¿no? Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Bueno... La cuestión es que el juicio moral no, no, no solamente se queda en el ámbito de los primeros principios, porque de esa manera sería muy fácil. Los primeros principios, A la luz de los primeros principios es muy fácil juzgar si un acto es bueno o es malo. Si va en contra de los primeros principios es malo y si está a favor de los primeros principios es bueno. ¿Qué es lo que pasa? Que en la realidad, en nuestra experiencia cotidiana, nos encontramos con situaciones mucho más complejas que tienen que ver con situaciones concretas. Ahí lo que hace nuestra razón es aplicar, en la medida de lo posible los pr primeros principios a través de preceptos secundarios o de leyes a situaciones concretas. ¿vale? Y es un ejercicio que hacemos nosotros personalmente, no se nos viene impuesto. ¿vale? Nosotros decimos, bueno, pero cumplimos las leyes. Sí, pero las cumples tú. ¿no? El cumplimiento del acto no depende del gobierno que establece la ley, sino depende de tu autonomía que decides tú voluntariamente cumplir esa ley o no cumplirla. ¿Vale? Entonces, en cualquier caso, eres tú quien acepta esa ley y decide aplicarla a esa situación concreta, a ese caso concreto. ¿No? Y tenemos una premisa mayor que hemos establecido, que son estos primeros principios, se debe hacer el bien y evitar el mal, y hemos entendido que hacer el bien es favorecer en la medida de lo posible todo lo que tenga que ver con la naturaleza humana y evitar en la medida de lo posible todo aquello que esté en contra de la naturaleza humana, de aquello que nos hace ser quienes somos. Luego hay una premisa menor que se presenta como un precepto, hacer tal cosa está bien o hacer tal cosa está mal y fruto de ese, eh, de ese silogismo es una conclusión que es por lo tanto hay que hacer esto, por lo tanto no hay que hacer aquello. ¿vale? Y esto es un juicio imperativo, pues este es el juicio de conciencia. ¿vale? El primero es la formulación de los primeros principios, el segundo es un juicio prudencial y el tercero es un juicio de conciencia. ¿Vale? Ese juicio prudencial es individual y aquí hay que tener en cuenta otra cosa que es increíble, que habla muchísimo de la riqueza que hay dentro del ser humano. La conciencia es un templo íntimo, es, es inviolable. Nadie se puede meter en tu conciencia para decirte realmente lo que tú pensabas está bien o está mal. No, nosotros somos los jueces de ese acto y en ese, y en ese tribunal nosotros tenemos a la vez una, una soledad que es a la vez increíble y, y aterradora, ¿Por porque implica responsabilidad, implica que soy yo el responsable de ese acto que voy a cometer. vale Y eso es incomunicable. Y cuando digo incomunicable, no quiero decir que no, no lo pueda manifestar, significa que no lo puedo poner en común con ninguna otra persona, es algo mío, es algo propio. El juicio de conciencia es absoluta, totalmente propio. ¿Vale? Puedes encontrarte un maestro que te ayude a formar tu conciencia, que te ayude a formar esa habilidad interior para detectar cuáles son los, las decisiones que debes tomar en determinadas circunstancias, pero a la hora de la hora, cuando tú te pones delante de la decisión que tienes que tomar, estás tú solo frente a tu decisión. ¿No? Y entonces es cuando entra el juicio en acto, y entonces es cuando tomas la decisión de conciencia, entonces es cuando tú lo valoras, y una vez valorado... ¿Lo cumples o no lo cumples? Bien. ¿Cuál es la cosa? Que de hecho nosotros no siempre cumplimos con lo que nos dice nuestra conciencia. ¿no? A veces nuestra conciencia me dice eh, Javier, debes despertarte cuando suena la alarma. Y luego suena la alarma y no me despierto, ¿no? O, Javier, no debes aceptar cierto tipo de conductas en clase y luego estando en clase por, por pura pereza las acepto. Es decir, está claro que hay una relación de imperante-imperado en, en, en, en la valoración del juicio de conciencia respecto a lo que hacemos, pero eso no significa que necesariamente lo sigamos. Entonces, ¿en qué consiste la necesidad de la conciencia? ¿En qué consiste el hecho de que sea, necesaria, sea necesario el cumplimiento o la formulación del juicio de conciencia? Bueno, en el caso de las leyes naturales, de nuevo, hay una necesidad que es total, que es plena. ¿vale? Es necesario, moral y, y por todos los medios que, que, que cumplamos eh, los preceptos fundamentales de la ley natural. ¿Vale? En el juicio prudencial hay una necesidad que no es tan total y no es tan absoluta, sino que es relativa. ¿Y es relativa a qué? Es relativa, pues para empezar, a la búsqueda de la felicidad última que da sentido a los actos que yo hago en el día a día. ¿Vale? Es decir, yo esto se lo digo muchas veces a, a mis alumnos también, eh, lo que tú estás haciendo ahora mismo en esta en estas circunstancias en esta conferencia el cómo la estás escuchando el cómo estás atendiendo a ella y tal pues puede ser un acto mmm, vivido de una forma completamente irresponsable no en un sentido negativo sino en un sentido pues eso real de decir oye pues es una conferencia más es una es un acto más el profesor Ricardo nos ha amenazado y tenemos que estar aquí porque es que si no pues nos va a bajar la nota y tal o puedo decir, oye, tengo esta oportunidad, tengo esta circunstancia, voy a vivir esto de una forma completa y de una forma plena. ¿vale? Obviamente, la, la moralidad del acto, el valor del acto que nosotros estamos acometiendo en esas circunstancias cambia por completo. ¿En relación con qué? En relación... Con la, en la medida en la que tú seas capaz de dar sentido a lo que tú estás haciendo en el aquí y ahora, en la medida en que tú seas capaz de decir esto que yo estoy haciendo aquí y ahora, merece la pena según un proyecto que yo tengo para mi vida, según lo que yo quiero llegar a ser. ¿Vale? Luego también el juicio prudencial tiene una necesidad que es relativa a las circunstancias. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que es verdad que las circunstancias, el conocimiento que tengamos del... del de la materia del acto que estamos cometiendo o que vamos a cometer y la intención que nosotros tenemos al cometerlo o una vez que lo hemos cometido, intervienen de forma determinante en la valoración moral del acto. ¿No? Un cierto, un, un, ya lo hemos dicho, un mismo acto en circunstancias distintas, con intenciones distintas, o conociendo las consecuencias y desconociendo las consecuencias, obviamente tiene valoraciones morales distintas. ¿Vale? Bien. Vale, eso en relación con la necesidad. Y hemos dicho que el juicio de conciencia puede darse antes o después. Cuando el juicio de conciencia se da antes es cuando nosotros hacemos una reflexión previa al acto que se va a cometer eh, en torno a si está bien o está mal. Y hay un vínculo que se establece inmediatamente entre esa valoración y el acto que cometemos, el vínculo de lo imperativo. ¿no? Hay que hacerlo. Si sabemos que está bien, hay que hacerlo. Y si sabemos que está mal, no hay que hacerlo. Que luego lo hagamos o no, pues eso ya depende de la, de la fragilidad de cada uno. Pero el juicio de conciencia es muy claro. ¿vale? Y si queremos, podemos interpretar este juicio de conciencia en clave pedagógica, casi. En clave performativa, en clave es como, como, como esa guía, como esa voz que nos dice, oye, ve en esta dirección porque esto de verdad es mejor. ¿Bien? Y también puede ser al revés, también puede ser que el juicio de conciencia lo hagamos una vez que hemos cometido el acto y aquí es donde aparece el, el, la figura popular de Pepito Grillo sobre todo, ¿no? La del remordimiento de conciencia, la que nos dice, eso que has hecho está mal o eso que has hecho está bien, felicidades, ¿vale? En ambos casos se trata de un juicio que tiene todas las características que ya hemos señalado, ¿vale? Pero si en el primer caso hay un cierto compromiso entre el juicio de conciencia y el acto que vamos a cometer, en el segundo caso hay más una especie de examen, una especie de, de testificar si lo que he hecho ha estado bien o ha estado mal. Por supuesto que también tiene un valor pedagógico, pero en otro sentido, si, en, si el primer tipo de conciencia nos marca las vías que tenemos que seguir para hacer el bien o hacer el mal, el segundo nos hace vivir de la experiencia, nos dice ojo, esto que has hecho ha estado mal. Y fíjate que yo te había dicho que estaba bien, y ahora te has dado cuenta de que lo has hecho mal, pues no lo vuelvas a hacer. No, hay un cierto valor pedagógico también que, que, se, que, se, que toma la, la, la forma de una excusa o de una acusación, ¿no? excusa en el sentido de eh, esto que has hecho está bien a pesar de que a, por, a lo mejor pueda dar la apariencia de que esté mal o una acusación en el sentido de que esto que has hecho está mal ¿no? y es una acusación y por eso de nuevo hay que entender que en la conciencia hay un cierto elemento dialógico hay, un cierto, hay una cierta heteronomía dentro de la autonomía hemos dicho que efectivamente la conciencia se da dentro de ese templo que es interior que es completamente nuestro que nadie puede violar pero también hay una cierta heteronomía en el sentido de que de hecho nosotros nos encontramos en una especie de diálogo efectivo con nuestra conciencia, con estos juicios. Bien, antes de llegar a la última parte con la que ya quiero cerrar esta intervención, eh, quería añadir un tema que no he añadido en esta presentación pero que es igualmente importante. Al tratarse de un juicio, es decir, de una valoración mental, por supuesto que la conciencia puede educarse para bien o para mal, como se, puede educar, como se pueden educar absolutamente todos los hábitos de la mente humana. ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que, que se puede educar a una persona para tener una mayor sensibilidad en su percepción del bien y del mal, para tener una mayor comprensión de qué es lo que me conviene y qué es lo que no me conviene, sea como persona, sea como médico, sea... En, en la función y en la labor que desempeñe, en el contexto que desempeñe. Esto se puede educar. ¿no? Y también se puede deseducar. ¿no? De alguna manera todos recibimos una educación de pequeños que nos enseña a valorar las cosas como son. Pero nosotros podemos for, forzar las cosas, gracias a un incumplimiento reiterado, a una desobediencia reiterada al juicio de conciencia, de forma que la conciencia deja de actuar, o la conciencia va perdiendo peso. ¿No? A mí la palabra obediencia es muy interesante, es una palabra que hoy en día roza lo políticamente incorrecto, a pesar de que es una palabra preciosa. Significa literalmente ob audire, escuchar al que está por encima de ti. ¿No? Escuchar, por lo tanto, con la disposición de quien está por encima de ti. Si tú entiendes que hay ciertos preceptos morales que iluminan tu vida para, para lograr que tú seas feliz y que esos preceptos están por encima tuyo, por encima de tu interés egoísta, la actitud con la cual vas a vivir tú, tu relación con la conciencia, va a ser completamente distinta que si tú consideras tu conciencia pues, una especie de represión social, una especie de tiranía educativa en la cual me han formado y que me impele o que me intenta obligar al cumplimiento de ciertas cosas que son contrarias a mis propios fines. Y para bien o para mal, la conciencia se puede manipular, se puede educar. ¿Bien? Por último, en, a grandes rasgos, y con esto termino, ¿cómo interviene la conciencia en la objeción de conciencia? Pues hemos dicho que la conciencia es un juicio, y sin pisar la, la, la conferencia o la charla que os van a dar ahora, que va a ser mucho más interesante que esta, mucho más rica, mucho más aplicada, seguramente, eh, pues significa precisamente la constatación de que algo que te están intentando imponer desde fuera como una ley o como una forma de vida o como una forma de entender el mundo, como una forma de entender tu relación con el mundo, viola lo que en este templo sagrado íntimo que todos tenemos, vemos con toda claridad que es un principio moral. Es decir cuando percibimos que se está intentando imponer desde fuera, desde una completa heteronomía, un principio que es contrario a uno de nuestros principios, más bien una ley, una fuerza, un, un, una forma de ver y de entender las cosas que es contraria a nuestros principios morales universales, a cómo nosotros experimentamos y entendemos que podemos llegar a ser mejores personas. ¿Vale? Obviamente, este fenómeno es, es complejísimo porque supone una desobediencia hacia aquello que no, aparentemente no es digno de ser escuchado. ¿no? Y así, inmediatamente, tal y como hemos formulado esto, es decir, como un derecho subjetivo que implica la resistencia a los mandatos de una autoridad cuando contradicen los propios principios, surgen dos preguntas que desde mi punto de vista son clave y son urgentes. Que es el primero, ¿qué criterios pueden justificar la objeción de conciencia fuera de los preceptos de la ley natural, es decir, a partir de, de, de qué punto podemos considerar nosotros que es legítima la objeción de conciencia, eh, fuera del contexto explícito, claro y radical de la formulación de los preceptos de la ley natural, y luego cómo debemos entender esta resistencia, cuál es el marco mínimo o máximo de ejercicio moral que nos permite esta resistencia o, o en el cual debe desempeñarse esta resistencia al, al Estado, al, al hospital al a quien sea que está intentando imponer esa ley o esa forma de entender las cosas. Pero seguramente que de, estas, de estos temas hablaréis en las dos próximas charlas. Así que nada, muchas gracias.